Llega por la calle Deambulando tonto en Buenos Aires Alumbra los postes Noches de hostel y otras de cóctel en bares Algunas miradas son letales Me acompañan siempre instrumentales Rodeado de gente a mares Odio todo esos lugares Eh, pero no te entiendo, te juro que lo intento Pasa que estoy acostumbrado a perder Va pasando el tiempo y voy aprendiendo Que soy yo el primero que tiene que creer Y son las doce de la noche ya se hicieron las dos Cuatro de la mañana ya perdí la noción Tiempo desperdiciado sin ninguna razón son las 12 de la... 4 de la mañana ya perdí la noción Tiempo desperdiciado sin ninguna razón Y son las 12 de la noche y así hicieron las dos Cuatro de la mañana ya perdí la noción Tiempo desperdiciado sin ninguna razón